hacer una, una primera impresión de lo que es el aparato. No lo voy a siquiera tocar, simplemente lo que, lo que vemos. Lo enciendo, va a tardar unos 15 o 20 segundos en iniciarse. Lo primero que me indica aquí es la versión del firmware que tengo cargada, que en este caso es 1.04, es decir, toda, hay uno un poco más nuevo que es el 1.05. Todavía no lo he actualizado. Vale, ya está funcionando. Aquí ahora mismo está el último preset que, que yo tenía, eh, digamos que he usado, Space Verb 2. Y bueno, eh, vamos a ver primero esta hilera de botones. Estos botones son de giro. Me permiten, eh, por ejemplo, si giro el botón A, puedo cambiar de, de escena. En este preset tengo tres escenas. Pero también son de, de pulsación, es decir, que si pulso el botón A en este caso tiene asignada aquí la función e afinador, pues me voy al afinador, ¿vale? Si lo vuelvo a pulsar, me quedo donde estaba. El botón B, lo mismo, puedo cambiar ciertos parámetros, pero en este caso solamente está activo el, el, la función de Layout. Layout, si lo pulso, lo que hace es, me va a enseñar el preset con los, los bloques que tiene. Entonces, utilizando los botones de navegación, me muevo por los distintos presets, perdón, distintos bloques, y, por ejemplo, en este caso tengo primero eh, el, la entrada que siempre tiene que estar, un drive que está desactivado. Si vuelvo a, a pulsar el botón B, estaba en bypass, lo pondría en engaged, es decir, activado. ¿vale? Si le doy al C, borraría el bloque. Si le doy a, a este, al D, me crearía un cable entre un bloque y otro. Y este me designaría los controladores, ¿Eh? todo eso sí lo pulso, ¿vale? Bueno, vamos a editar un bloque, por ejemplo, quiero editar Drive Pues estando aquí, le doy a Edit, ¿vale? Y en Edit, por ejemplo, la primera página me permite elegir el tipo de, de Drive que, que quiero usar Luego, para ir navegando por estas páginas, pues utilizaría Page, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, el botón B ahora mismo me permitiría ajustar el Drive son botones contextuales. Lo voy a hacer desde aquí para que se vea. Con lo cual, eh, según la pantalla en la que estemos, pues va a tener una función u otra. En este caso, el Drive, el C me va a ajustar el tono y el D me va a ajustar el nivel. Vale, estoy haciendo cambios al azar. Eh, si le doy a Tone, tengo aún más eh, posibilidades de control. Por ejemplo, me resulta demasiado bajo. Pues los puedo controlar aquí. En este caso, A. Como veis, con, coinciden. Es decir que es bastante eh, intuitivo Tengo más, más opciones de control, Si lo vuelvo a dar a página Aquí tengo un ecualizador ¿vale? Y lo mismo, Esto cada uno es una banda distinta Le vuelvo a dar a página, tengo mezcla eh, En este caso el, el, digamos el, el, el sonido distorsionado está a tope Pero puedo hacer que, que una mezcla entre el sonido limpio y el sonido distorsionado Nivel como si fuera un pedal, balance si lo tenemos en estéreo, etcétera Incluso tengo una, una pestaña adicional que es Advanced, que me permite diseñar el tipo de, de clipeo, el tipo, el tipo de recorte de, de la onda, etcétera Pero bueno, en, con el Basic, que es como si tuviera un pedal, eh, puedo hacer prácticamente todo lo que, lo que me, me interesaría. Esto es solamente un ejemplo de lo que sería el pedal de Drive. Vale, bueno me voy a home y me vuelvo hacia atrás si yo quisiera cambiar de, de preset ahora y estoy en el estudio pues tengo bien la opción de, de girar la rueda value ¿vale? que voy cambiando de 78, 77 etcétera. o lo que puedo hacer también es eh, le doy a, a la, al botón page y tengo presets y aquí puedo avanzar un poquito más rápido como veis están casi todos vacíos bueno, tengo 300, bueno, casi todo vacío Tengo 383 Este lo creé ayer para hacer una prueba Y sigo teniendo un montón más ¿Vale? Y así me puedo mover bastante más, más rápido La siguiente página que se llama Meters, ahí es donde tengo los indicadores eh, De nivel Aquí tengo indicadores de nivel de la entrada Indicadores de nivel de salida Indicador de nivel de la entrada USB Y indica, indica, indicador de nivel de la salida USB ¿Vale? Es decir, que tengo aquí eh, pues casi todos los controles. Es muy intuitivo. ¿vale? Lo último que quería decir, que es lo que puede costar un poquito más de trabajo, sobre todo si venimos de pedaleras con muchos pedales, por ejemplo la, la AX8, que tiene bastantes más pedales, eh, ¿cómo puedo manejar todo este tipo de cosas? Bueno, digamos que hay una serie de layouts eh, y mmm, que los, los voy cambiando con... Primero tengo que pulsar el, el botón de en medio, ¿vale? Y se me va al Master Layout, ¿vale? Entonces lo tengo que dejar pulsado un poquito. Puedo, si pulso aquí, voy cambiando entre presets. Si pulso aquí, voy cambiando entre escenas. Si pulso aquí, voy cambiando entre efectos. Pero si lo dejo pulsado, ¿vale? Lo que hace es avanzarme, digamos, hacia la derecha. Y tengo la elección de canales, el control del Looper. Y el, lo, la configuración por preset Si dejo pulsar aquí Me vuelvo hacia atrás ¿Vale? Y tendría eh, Perform Que es una especie de ejemplo Y Utilities Las eh, utilidades Todo esto es para manejarlo eh, Estando mmm, Digamos sin eh, en, en directo Y no puedes usar los botones de aquí Evidentemente Entonces este botón de en medio Es muy importante ¿Vale? El Master Layout Preset, escenas, efectos Por ejemplo, si tengo, estoy aquí Vamos a cambiar de preset, vamos a poner otro Por ejemplo, este de aquí Y le doy a Effects, vale Pues ahora ya puedo activar o desactivar Algunos de los efectos que tenga el, el preset, por ejemplo, el drive Vale O el delay O la weather Si lo dejo pulsado se me avanza hacia la derecha, si lo dejo pulsado aquí, se me avanza hacia, avanza hacia la izquierda, ¿veis? ¿Vale? De manera que todos los efectos puedo irlos activando desactivando. Ahora me voy de nuevo a, al Master Layout, y digo, bueno, pues ahora quiero, eh, lo voy a pulsar aquí, quiero controlar el looper, pues le doy al looper, y este botón se, va a ser el de grabación, este es el de reproducción, este es el de deshacer, si lo dejo pulsado, sigue avanzando. Stop, reverse, es decir, que el loop lo va a, a, a reproducir al revés, o el loop lo va a reproducir este de aquí, eh, lo va a reproducir a, a, a la mitad de la velocidad. ¿Vale? Y esto de las eh, del master layout y las. Distintas views Esto es lo, lo más interesante No lo más interesante Es lo más lo más eh, inteligente que tiene este aparato Porque con solamente tres, eh, tres pedales Pues puedes hacer el, el Y con dos toques Porque solamente Dejar pulsado el de en medio Y en cuanto dejas pulsado el de en medio Ya te da las opciones vale Dejas pulsado este Avanza para acá Avanza para acá Dejas pulsado este Avanza hacia el otro lado vale Una vez dominado esto ya, ya está dominado el aparato, porque todo lo demás es exactamente igual que, que, un, que un AXE FX2 o un Ultra o el 3 o lo que queramos. Bueno, hasta aquí de momento. Bien, esta es la parte trasera del aparato, donde tenemos todas las conexiones disponibles. Empezamos con la entrada de instrumento, eh, aparece específicamente como instrumento, puesto que no solamente sirve para guitarra, sino que puede servir para para bajo, para guitarra acústica, para cualquier tipo de instrumento. Las salidas principales, esta entrada es de tipo Jack, las salidas principales son de tipo Canon o XLR. Si lo vamos a utilizar en mono, utilizaríamos solamente eh, el canal izquierdo, ¿vale? aunque realmente en mono no se recomendaría, no suena tan, tan bien. Eh, esta sería una entrada auxiliar, la in 2 y... Eh, también nos puede servir como retorno de efectos. Este es eh, la, el, el envío de efectos o bien salida 2. Estos dos son para pedales de expresión o de, o de tipo conmutador. Esta es la conexión Fastlink, que también es de tipo Canon. Canon normal y corriente. Me serviría para conectar una, una pedalera controladora de FC2 o, perdón, FC6 o FC12, de las que dispone Fractal Audio. Y estas son las conexiones USB. Lo normal es que utilicemos esta, ¿vale? Que es eh, la, la, la típica, el típico cable que USB como el que usaríamos con una impresora, no tiene que ser nada especial. Eh, conexiones MIDI eh, para diversos usos. Conexión SPDIF para audio digital, aunque el audio digital también lo puedo conseguir, evidentemente, desde, desde el USB. Eh, interruptor de encendido y conexión a corriente. Este aparato es de voltaje universal, eh, con lo cual lo, aquí lo indica expresamente, 100 v eh, vac voltios AC, evidentemente. Con lo cual lo puedes llevar por cualquier lugar del mundo y te va, te va a funcionar. Bueno, pues ahora seguimos con, con otras consideraciones. Bueno, y ahora vamos a hacer una, las conexiones, ¿vale? Eh, para las conexiones voy a utilizar la entrada de instrumento, que es esta de aquí, evidentemente. Las salidas principales, que las voy a conectar a unos monitores que tengo aquí de estudio. Y eh, ya está. Bueno, y USB sí, porque lo voy a controlar un poco también desde, desde el ordenador. ¿vale? Entonces, las conexiones son relativamente sencillas. Vamos bueno, simplemente, coger el cable XLR que del monitor y ponerlo cada uno en su sitio. Derecho al derecho... Y el izquierdo al izquierdo yeah. Ahora el cable de corriente Que lo tengo por aquí Lo conectamos Y el cable de instrumento Que lo tengo por allá Un cable de estos de toman Barato Traca atrás Vamos a conectar la guitarra, ya la tengo conectada Voy a encender los monitores Todo conectado, le damos a encender eh, Aquí tengo dos controles de volumen Que corresponden a las distintas salidas Salida 1 y salida 2 ¿vale? Se va encendiendo preset que tenía aquí cargado, ninguno en especial. vale Entonces ahora mismo está puesto para que eh, estos tres botones me cambien de preset. Eh, aquí tengo el Diamonic Rain, si le doy aquí me va a poner el siguiente que sería Happy Place y si le doy aquí voy a dar a uno que se llama Mark Day Recto que ahora mismo están en la escena limpia para cambiar de escena pues le doy al botón a tocar no es lo mío ¿eh? o sea, yo, yo no soy demostrador yo soy simplemente usuario eh, vale entonces ahora esto no me interesa me interesa tener este preset eh, aquí eh, digamos quieto pero ir cambiando entre los distintos eh, las distintas escenas entonces pulso el master layout se, se me enciende ahora presets, scenes, effects, pulso scenes de manera que ahora lo que voy a cambiar es entre las tres escenas disponibles solo, rhythm y 80s clean, entonces ahora mismo está el solo si pulso aquí tendría el, rit el ritmo y si le doy aquí tengo el limpio. ¿Vale? Entonces, vuelvo a, a Master Layout. Presets. Y ahora, como, como antes, puedo cambiar entre presets. Para cambiar al siguiente grupo de tres presets, dejo pulsado aquí. Y ahora tengo Space Verb Direct Injection, que quiere decir que es para mandar a PA es eh, un, como una caja de inyección y mag and piezo que debe ser eh, pastilla magnética y, y piezo, es decir que este no me interesa me interesa irme para el otro lado porque tengo una guitarra eléctrica vale entonces le doy aquí menos uno le vuelvo a dar a menos uno y ya tengo uno aquí que se llama Farfeg lo que sea no sé lo que significa no bastante bastante potente y ahora dentro de este por ejemplo voy a ir activando desactivando eh, pedales o de, activando desactivante efectos dejo pulsado aquí el master layout y le digo efectos y aquí me dice los efectos que algunos que tiene el drive por ejemplo no está iluminado lo cual significa que no está disponible me lo va a decir ahora en la pantalla not in this preset entonces lo que sí puedo activar y desactivar es el delay ¿Vale? Ahora está activado. Ahora está desactivado. La, la Reverb, que la puedo ahora mismo está des, eh, activada, ahora está desactivada. Si dejo pulsado, me aparecen otros tres efectos que no están activados, no están presentes, perdón, eh, perdón dicho. Mejor dicho, porque no están iluminados. El pitch sí está presente. Probablemente necesite un pedal Es decir que este no me sirve para nada Me voy para acá Me muevo para acá Compresor, en realidad es muy, es muy sencillo el preset Si le doy a, a ver el layout Puedo ver que tengo exactamente Un gate, o sea una puerta de ruido eh, Ampli, cap, el pitch, el delay y la reverb Y ya está Vale, por eso no puedo activar y desactivar. Si tuviera otros, otros efectos, otros bloques, pues los, me aparecerían iluminados y los podría activar o desactivar. Entonces voy a activar de nuevo la reverb que hemos la tenía antes. ¡Oh, cómo suena esto! Muy bien. Si yo supiera tocar... momento esto por cierto la guitarra es esta A ver si puedo la pala. es una squire telecaster capstone 2 con K 90s y o la guitarra es más buena de lo que cuesta mejor de lo que cuesta o este aparato hace que las guitarras malas suenen bien Ahí.